Hola, quisiera saber sobre el copatrocinador. Mi caso es de Visa CR1. ¿Tiene que ser familiar a fuerzas o puede ser un amigo? Oh, no. Eh... Ya, un joint sponsor o co-patrocinador puede ser tu vecino, amigo, alguien que, que, claro, que, que esté dispuesto a ayudarte y que cumpla con el requisito. Debe ser alguien que sea ciudadano de los Estados Unidos o residente de este país. Y claro, que ha hecho sus taxes por los últimos tres años y que cumpla o sobrepase um, el requisito que le piden, porque la verdad, ahorita sí son muy. Um, muy, muy estrictos en todo lo que tenga que ver con ingresos porque es una de las, de las partes más importantes en una petición. So, si la persona que vayan a usar muy apenas cumple con el requisito puede que tengan problemas. Yo siempre recomiendo que si hace doble de lo que piden mucho más que perfecto para sí, que no tengan exacto. problemas con el gobierno. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.